el parque lo, va a tener ya tres meses y no han puesto hacerle nada al parque abandonado de... mira cómo está el parque un ciudadano no puede venir aquí al parque lo, a recrearse un poco y cómo lo hace ¿No entiende esto también abandonado Residentes en la zona denuncian además que las actividades deportivas y recreativas que en el pasado se realizaban en el sector están detenidas debido al estado de deterioro que presenta el parque. No sabemos porque aquí vino, vinieron unos ingenieros, que eran los que eran, estaban encargados de esto aquí. Y de un momento a otro los ingenieros se fueron porque supuestamente no había dinero para la terminación del parque. Quedaron de volver hasta la fecha. Manuca han vuelto aquí. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.